A FSN saúda com entusiasmo a realização deste seminário porque dele sairá resoluções políticas para combater as transnacionais, a desigualdade e, sobretudo contra a concentração de terra existente no Paraguai. o promueve unidad, o promueve un encuentro con varias organizaciones nacionales e internacionales o dejar adelante pedir lucha a favor de los derechos humanos, a favor de del sector campesino. La economía paraguaya, bueno, eh, sufre, digamos, un modelo económico excluyente desde hace varias décadas. Y, bueno, donde un sector de la población se enriquece, digamos, a costa de la marginación, la exclusión de, de grandes sectores de la población, principalmente campesina, indígena y bueno tenemos una, un modelo económico que genera estos contrastes ¿verdad? mucha riqueza, mucho dinero en, en un sector, mucha tierra, mucho capital y por el otro, la, la marginación de amplios sectores. O la lucha contra las fumigaciones, comunidades que se paran de enfrentar a los factores y dicen acá no van a tirar veneno. Y empiezan a combatir contra eso. Y viene la policía y les reprimen. Y entonces multiplica a su gente, viene más gente a en la Y nosotros entonces estaríamos en un estado de subdesarrollo donde permanentemente estamos esperando la solución de otros intereses, que vengan de otros intereses. ¿De Itacru, alto para allá? de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas, CONAMURI. Estamos presentes en la lucha por la defensa de los derechos, principalmente de las mujeres. Creemos la formación política e ideológica de los paraguayos y las paraguayas es el mejor aporte que podemos dar para poder fortalecer la lucha campesina e indígena. Saludamos la lucha del pueblo paraguayo, Nos vemos que es una lucha importantísima en el contexto de la lucha de los pueblos de América Latina, toda Entendemos que la lucha de, las, de los pueblos es toda la misma, con las características y particularidades de cada lugar. Para nosotros estar cerca de todos estos procesos, de todos estos diálogos, de esta lucha, es fundamental para que la ciencia no se transforme en una pavada, sino que sea una, una construcción con el saber popular, con, los saberes, con las luchas populares, del conocimiento que hace falta para encontrar caminos de justicia, de igualdad, de, de liberación. Vamos a... Y luchando por la vida. En el 97 se introduce por la vía campesina dentro de una reunión de la Organización Mundial de la ONU, la FAO, el concepto de soberanía alimentaria, que aparte de lo que dijeron las compañeras del derecho a, a elegir lo que, uno hace, lo que va a consumir y también el derecho que, que producir, están las condiciones jurídicas que es, que puedan eh, proveer esos derechos. Creemos que esos es son los debates que tenemos que desarrollar en nuestro seminario y ver de qué manera superamos algunas cuestiones y empezar a ver de que hay un enemigo común a todos. El... ¿Cuáles son los pasos que necesitamos dar para construir una organización que pueda llevar adelante eh, no solamente las reivindicaciones sociales, sino plantearlo políticamente desde el punto el, desde el punto de vista electoral? y desde el punto de vista de la formación y el fortalecimiento de los seres humanos. Por eso es muy importante hablar del tema de soberanía alimentaria, porque cambiando nuestra alimentación podemos evitar llegar a estas enfermedades. Decimos que nosotros no estamos de acuerdo que a los niños y adolescentes se los explote. Eh, decimos no a la explotación, pero rescatamos lo que es el trabajo como una esencia cultural los pueblos originarios ya, cada, cada niño, cada persona tenía una función específica en, dentro de la comunidad. Y todo el aparato del Estado ¡Oh, se utiliza para mantener este Estado. Frío. La cuestión de la reforma que se hace en este país va a ocurrir, va a ocurrir, cuente lo que cuente la revolución social. Aquí, siete compañeros, policías campesino, con no, hombre, Amado no. y un a policía, amado y equivocado a la campesino, a la boca y sé la fiscalía. La ya neame tenía asentamiento buscar hoja pero compañeros y compañeras ya recupera viado de soberanía porque un pedazo de tierra ya hueco viaja de soberanía pero pues aon de federación nacional campesino y van a seguir organizando y luchando por su dignidad entonces gracias por este espacio gracias por darle ese protagonismo a los compañeros y yo les aseguro que codo a codo vamos a llegar muy lejos compañeros